Elon Musk, el empresario más icónico de la última década, ¿entra en competencia con OpenAI? Prepárate para conocer todos los detalles de la empresa más reciente de Musk. Acompáñanos en este video mientras descubrimos cómo Elon Musk tiene como objetivo mejorar la vida en la Tierra. Adicionalmente, Musk está trabajando en un proyecto llamado Truth GPT, lo que traduce a VerdadGPT, que podría cambiar el juego en el campo de la inteligencia artificial. Asegúrate de estar atento porque esto es algo que definitivamente no te puedes perder. Comencemos. El famoso empresario y visionario Elon Musk ha anunciado el lanzamiento de su nueva empresa, XAI, con el objetivo de competir con OpenAI en el desarrollo de la inteligencia artificial más avanzada y sofisticada del mercado. Pero eso no es todo. Musk también ha revelado que está trabajando en un proyecto revolucionario llamado Truth GPT que se enfoca en buscar la máxima verdad y explorar la naturaleza del universo. ¿Qué podemos esperar de esta nueva aventura de Musk en el mundo de la inteligencia artificial? La carrera de Elon Musk en el campo de la inteligencia artificial sigue en pleno apogeo. En su última jugada, Musk ha argumentado que una inteligencia artificial Interesada en la verdad y la comprensión del universo es la forma más segura de avanzar, ya que estos modelos de lenguaje podrían tener un respeto similar hacia la humanidad como el respeto que los humanos tenemos hacia los chimpancés. ¿Qué piensas hasta ahora de lo que ha afirmado el hombre más rico del mundo? Nos encantará leerte en comentarios. También asegúrate de suscribirte al canal para que por nada del mundo te pierdas ningún video. Continuemos. Musk ve a TrueGPT como una alternativa a OpenAI, que ahora es de código cerrado y depende mucho de Microsoft. Él cree que debería haber una tercera opción que haga más bien que mal Y con XAI apuesta a realizarlo. XAI fue registrada en Nevada con Elon Musk como único director, Jared Birchall quien dirige la oficina familiar de Musk, está registrado como secretario. La creación de XAI y el proyecto True GPT ha sido un trabajo en proceso desde febrero, cuando Musk estableció un laboratorio de investigación y contrató a Igor Babushkin de DeepMind y un ex investigador de OpenAI, Según Business Insider, Musk ha comprado miles de tarjetas gráficas para entrenar Modelos de Inteligencia Artificial Con esto, Elon Musk sigue demostrando su capacidad para desafiar los límites de la tecnología y la inteligencia artificial Con XAI y True GPT, está en busca de hacer avances significativos en el campo de la inteligencia artificial Y de ser una alternativa innovadora a OpenAI. Sin duda alguna, su legado en este campo continuará siendo muy relevante en los años por venir Ahora bien, ¿qué te parece si revisamos un minuto la trayectoria empresarial de Elon? Vamos allá. Elon Musk es un empresario visionario conocido por sus numerosos logros en tecnología e innovación. Originario de Sudáfrica, Musk se mudó a los Estados Unidos para estudiar y eventualmente fundar varias empresas exitosas. Entre sus logros más notables se encuentran SpaceX, una empresa aeroespacial que busca revolucionar el transporte espacial y colonizar Marte. Tesla, una compañía de automóviles eléctricos y de energía sostenible. Y Neuralink, una empresa que trabaja en interfaces cerebro-computadora que buscan mejorar la comunicación entre humanos y máquinas. Además de estas empresas, Musk también ha estado involucrado en proyectos como SolarCity, Hyperloop y The Boring Company todas ellas centradas en mejorar la vida humana y el medio ambiente a través de la innovación técnica. Ahora quiero preguntarte algo, ¿sabías que Musk fue uno de los fundadores de OpenAI, empresa que se ha vuelto muy famosa gracias a ChatGPT? Pues bien, la historia entre OpenAI y Elon Musk es una de esas que se quedan en la memoria, y no es para menos. A pesar de que Musk fue uno de los fundadores de la empresa en 2015. En 2018, tuvo que renunciar a la junta directiva para evitar conflictos de interés con su investigación en inteligencia artificial y Tesla. Desde entonces, Musk ha sido crítico en el desarrollo de la startup y ha expresado su preocupación por la evolución de la inteligencia artificial. Según el sitio web estadounidense sima Musk intentó tomar el control completo de OpenAI pero su oferta fue rechazada por el actual CEO de OpenAI, Sam Adman y otros cofundadores. A pesar de que se dice que Musk invirtió 100 millones de dólares de un billón de dólares que tenía pensado invertir en OpenAI, al salir de la compañía, dejó de financiar. La preocupación de Musk por la inteligencia artificial no es solo por el control de la compañía, sino también por el impacto que esta tecnología pueda tener en la sociedad y la seguridad de la misma. Musk firmó la carta abierta de AI Pose, calificando los desarrollos de OpenAI como extremadamente preocupantes en términos de seguridad. De esta carta, hablaremos a profundidad en nuestro próximo video, así que este video sí que no te lo puedes perder. Además, Musk está particularmente preocupado por los chatbots de inteligencia artificial de OpenAI, que cree que podrían ser demasiado conscientes o de tendencia izquierdista. De hecho, desde febrero del 2023, Musk pidió Truth GPT, un modelo que contará la verdad desde su perspectiva, en lugar de cumplir con ciertas expectativas públicas. Hey, quiero hacer una pausa aquí, tú que has llegado hasta acá, ¿te ha gustado esta información? Déjame saberlo con un like, así estarás inspirándonos a crear más videos como este. Continuando, por otro lado, Musk también ha criticado la fuerte participación de Microsoft en OpenAI ya que cree que esto podría llevar a que el gigante del software tome indirectamente el control de OpenAI. Esta preocupación por el control y la influencia de las grandes empresas en el desarrollo de la inteligencia artificial no es nueva en el discurso de Musk. En 2017, Musk advirtió que los desarrollos en inteligencia artificial podrían llevar a la tercera guerra mundial y chocó con el CEO de Facebook. Mark Zuckerberg, quien llamó a Musk un negacionista de la inteligencia artificial y profeta del día del juicio final. Vaya trato el de Mark hacia Musk. Por último, Musk ha expresado su preocupación de que la inteligencia artificial esté en camino de convertirse en vastamente más inteligente que los humanos y podría alcanzar ese objetivo en 2025 lo que la volvería inestable o extraño. Según Musk, las personas muy inteligentes subestiman la capacidad de la inteligencia artificial porque no piensan que una computadora pueda ser tan inteligente como ellos. Esta preocupación por la inteligencia artificial superinteligente es uno de los temas principales de discusión en la comunidad científica e incluso ha inspirado películas y series de ciencia ficción que exploran los posibles escenarios futuros de la inteligencia artificial y bueno hemos llegado al final y en resumen en este video conocimos las nuevas apuestas de Elon musk en inteligencia artificial sus objetivos y sus argumentos para hacerlo mejorar la capacidad de los sistemas de Inteligencia Artificial para comprender y razonar sobre información compleja y ambigua para establecer más seguridad en su acción. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido sobre la revolución que está generando la Inteligencia Artificial, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Dale like si te gustó y compártelo con tus amigos. Y también tus seguidores en redes sociales Hasta la próxima